Reconozco que fui un boludo, y por eso perdí a Toby, el gran amor de mi vida. ¿Será que algún día lo voy a poder recuperar? ¿Será que nosotros, los que nos equivocamos algún día, podremos tener una segunda chance?